levantaste cansado aún así nada te frena con una lágrima despides a tus hijos y el hospital que te espera doctor de la ciencia que arriesgas tu vida por todas las nuestras Gracias por esta tarea de salvar tantas vidas Con tener energía y luchar día a día En esta batalla muchos son los soldados Pero vos sos el ángel que a esto mantiene Siempre marchar te pido que nunca bajes los brazos Todos te necesitamos, jamás serán olvidados Te doy gracias por esta tarea de salvar tantas vidas Con tener energía y luchar día a día ...esta batalla muchos son los soldados... ...pero vos sos el ángel que a esto mantienes... ...siempre marchando. ...muy buenos días a todos... ...la verdad es que hoy es un día muy especial... ...seguro que para Andrés Manuel, para su familia... ...para sus hijos, para Raquel, Andrés... ...para sus nietas, sobre todo para Luna... ...y también María que estará en casa y lo estará viendo... ...o lo verá... está aquí también... ...hoy un día no, de recuerdo... ...y un día además que yo creo que va a ser muy emotivo... ...porque sale del corazón... ...hoy es un homenaje, un reconocimiento... ...que se le da desde el cariño... ...por sus compañeros... ...profesionales del máximo nivel... ...que se le da por sus amigos... ...por sus pacientes... ...y sobre todo se le da por el pueblo de Marbella para que querida Andrés Manuel sepas que se te quiere y se te quiere mucho y de verdad se te respeta y para nosotros hoy es un día y un motivo de muchísima alegría. ¿Qué os voy a decir de Andrés Manuel? Todos vosotros lo conocéis, es un gran referente y por lo tanto es un orgullo, es un referente no solamente como médico, muchos de los que estáis aquí seguro que habéis tenido la oportunidad de conocerlo en esa faceta, es de los médicos además antiguos de los que de verdad conocen tu caso, de los que no lo ven en el ordenador. Y además me gustó mucho cuando en uno de los actos que tuvimos en el hospital, justo la directora del hospital le decía, Andrés Manuel conoce a sus pacientes mirándole a la cara y sabiendo cuál ha sido su evolución y sabiendo qué es lo que tenían que hacer. Se, esa confianza médico-paciente ha sido un referente de nuestro gran ...Andrés Manuel Sánchez Cantos durante toda su vida... ...y por eso, porque el éxito te ha acompañado a nivel profesional... ...pero también a nivel personal... ...y sobre todo por haber sido un gran embajador de Marbella... ...si hay algo que él ha tenido a lo largo de toda su trayectoria... ...profesional y personal, ha sido llevar a Marbella en el corazón... ...y por eso creo que el tener este enclave aquí... ...justo donde además se ve el nombre de Hospital Costa del Sol... ...donde él ha sido uno de los grandes luchadores... ...desde el inicio para tener... ...el mejor servicio de digestivo que se pudiera tener... ...para ser como él era... ...el primer jefe de servicio de digestivo... ...para formar a su equipo... ...y para ser un referente en el ámbito clínico... ...yo desde aquí quiero decir... ...que no hay nada mejor... ...como el poder tener esta entrada... ...a lo que será un gran enclave... ...en este caso y espero que muy pronto, universitario, dentro de lo que es el Hospital Costa del Sol. El que lleve tu nombre, yo creo que refleja el apoyo que se le da a todos los profesionales de este hospital. El que lleve tu nombre es gracias a ese apoyo unánime dentro del ámbito ciudadano y también dentro del ámbito político, que nunca se dudó que una persona que reflejaba muy bien todo lo que un médico es, eras precisamente tú. Él tiene muchísimos reconocimientos, como voy a decir, en el currículum, en fin, extensísimo. Aquí es imposible poder dar a conocer todo lo que Andrés Manuel tiene en su vida profesional. Pero sí es verdad que yo desde aquí quiero no solamente destacar lo que ha sido esa puesta en funcionamiento y el llegar a donde ha llegado dentro del ámbito digestivo en este hospital, sino también quiero destacar su lucha constante desde la Fundación Bastiano Verguese en contra del cáncer de colon. ...él hizo posible y fueron de los primeros, de los pioneros... ...que impulsó muchísimos programas precisamente para luchar contra el cáncer de colon... ...y por lo tanto serán muchos los vecinos y vecinas de Marbella... ...sobre todo hombres que han tenido la oportunidad gracias a esos programas... ...de evitar o de coger a tiempo un cáncer de colon... ...que por otro lado eh, yo creo que él en esa lucha ha sido capaz de reivindicar... ...igual que la dieta mediterránea que lo ha hecho desde la Academia Gastronómica... ...enhorabuena... Porque además, como Marbellero que siente y que es, hermano de la Cofradía del Cristo del Amor, de Nuestra Señora de la Soledad, de la Virgen del Carmen, lo, lo tiene absolutamente todo. Y precisamente por eso, porque se le quiere, y precisamente por eso, porque es una persona que llega al corazón, ha sido medalla de la Ciudad. ...que es pues el máximo galardón... ...que se le puede dar dentro del ámbito municipal... ...ha sido también mar, Marbellero de Honor... ...dentro de la distinción que se le da... ...por parte de las asociaciones de vecinos... ...y como os decía, es un gran embajador de nuestra ciudad... ...querido Andrés Manuel, es todo un orgullo... ...por supuesto como alcaldesa y en nombre de todos los vecinos... ...pero de todos los que están aquí... ...que son caras que te sienten como propio... ...no solamente ya como médico, sino como amigo... ...y para siempre, como esa persona referente... ...buena persona, persona que llega... ...persona que se mantiene... ...es un gran orgullo para todos... ...que esta rotonda lleve tu nombre, enhorabuena. ¿Qué, qué voy a decir? me han puesto una rotonda yo aún recuerdo todavía aún recuerdo todavía cuando yo estaba en el hospital en, el, en el costa y después en el clínico y dije que me venía a Marbella de repente estoy con los compañeros yo estaba, daba cursos en la universidad estaba en el. llevado la unidad de endoscopia del clínico, en fin por lo de yo estaba, decía todo el mundo en la universidad de Málaga y en el hospital de Málaga. y de repente digo me voy a Marbella ...se abre el hospital de Marbella... ...se abre como comarcal... Le llevaba, ...las pruebas de que le llevaban el comarcal... ...y yo decido venirme a Marbella... ...estando... ...desplegándome... ...técnicamente en Málaga... ...y recuerdo que me vino a ver... El, ...el catedrático de psiquiatría... ...y yo creí que venía... ...porque estaba enfermo... ...y dije yo, bueno, ¿te pasa algo? ...y dice, no... ...que me he enterado que no andas bien... Y ...digo yo, no ando bien... ...dice, que te vas a un comarcal y tú te vas hacer una broma, ¿no? y dije yo, no, no, no, me voy a Yo llevaba 22 años yendo a Málaga todos los días no por nada, yo siempre he sido marbellero y me ha gustado mi pueblo he vivido en mi pueblo, donde vive mi familia y donde estamos desde el año 1700 y pico estamos los cantos aquí es decir, yo siempre me ha gustado Marbella y siempre he peleado por una Marbella digna y que tuviera un hospital digno y en condiciones he tenido la suerte de que mis hijos en contra de mi opinión, porque yo decía que la carrera de medicina era dura, muy sacrificada, había más cosas que estaban saliendo y tal. Y ellos dijeron, no, cogemos medicina. André cogió la misma especialidad que yo, edita, cogió la y después ahora eh, otras especialidades, estética y en fin, es lo que hemos hecho. Pero siempre el desarrollo ha sido Marbella. ella siempre la tenía yo en el corazón, siempre. Para mí era algo importante. Quería que se hicieran aquí las cosas. Marbella era famosa por, técnicamente, o sea, como sitio de, de vacaciones y tal. Y yo quería que Marbella también fuera famosa por parte técnica. Porque científicamente la gente pensaba que también en Marbella había una parte científica que era importante. Y sobre todo lo que era la medicina importante, puesto que aquí venía gente del mundo entero. Y tenían que saber que si ocurría cualquier cosa. ...y había algo, Marbella le podía ofrecer la, la atención adecuada... ...creo que se ha conseguido, gracias al Ayuntamiento de Marbella indiscutiblemente... ...gracias a todos los marbelleros... ...y a toda la gente que después han ocupado Marbella y han venido... ...que son marbelleros también... ...y yo, la verdad es que cuando me han dicho que me iban a poner una glorieta... ...me he quedado un poquillo cortado... ...cortado en el sentido cuando me lo dijeron dije yo, bueno, una glorieta, ¿y por qué? Y me dijeron, hombre, Andrés... Ya lo, bueno, Ángeles ya lo ha dicho, el para mí es un honor, un honor enorme, no solamente como marbellero, porque me la dan en Marbella, sino también como parte importante de en la entrada y salida de mi hospital, el hospital que yo estuve en él desde que se abrió. Lo inauguramos nosotros y ahí me jubilé oficialmente en, también en el hospital. Creo que conseguimos, me vine yo solo entonces, conseguimos un servicio digno muy digno, que ahora, gracias a Dios todavía está mi hijo Andrés allí en el hospital está llevando el parte del servicio y yo creo que estamos dando lo que Morella tiene que dar categoría y sobre todo seguridad eso es lo más importante y eso es lo que hay, agradecer bueno, yo estoy con una glorieta bueno la gente cuando entre va a decir, Sansegato, no ¿y este quién era? <risa> dirán la gente y tal, ¿no? La verdad es que para mí es un honor, un honor enorme que vayan a una glorieta y sobre todo en mi pueblo y en mi hospital. Y por eso le estoy muy agradecido al, al ayuntamiento, a la alcaldesa, a todos los concejales y demás y sobre todo al pueblo de Noraya. De siempre le estaré agradecido. Muchas gracias. Muy bien. Una, ¿Sí? más, una, una más de las que tienes que ya no sé ni dónde las vas a poner. Miramos aquí, miramos aquí. aquí. ¿Eh? Miramos aquí. horas sin dormir suena el reloj ya es tiempo de partir una misión alguien necesita ...hablamos con el decano de los periodistas, don José Luis Yagüe, ...que ha escrito un artículo precioso antes de este evento... ...antes de que aconteciera, para que todo el mundo que quisiera asistir ...lo pudiera, se ha dado muchísima información... ...y muy merecida al doctor Andrés Sánchez Canto... ...que por la parte que le toca, que le toca mucho... ...además ha estado en su consulta, ha vivido su experiencia... No podía... no, es mi hermano político, marido de mi pobre hermana... ...que falleció hace unos meses... Y claro, toda la familia pues estamos muy unidos y eso. Pero hay que destacar una cosa muy importante. Andrés es un médico de Marbella, que lucha por Marbella y que siempre ha estado eh, involucrado. Desde que se empezó el, a, el hospital, que a él decía, ah te vaya a Marbella, porque claro, él tiene un nivel para estar en, en, en los más grandes hospitales, no de España, de, del mundo. Y, y, ...y bueno, pues, este reconocimiento es muy importante... ...ojalá que se pueda mm, eh, pronto eh, esa placa... ...convertir una en una estatua, en, eh, en, una, en una, que sea preciosa... ...además está ya en proyecto, ¿no? ¿Eh? Sí, sí, sí, está en proyecto y se va a hacer, y se va a hacer... ...y va a ser muy bonito, así que, oye, estoy muy contento... ...porque Andrés se lo merece... Andrés es un personaje de la familia Canto, que, que bueno, es muy, muy arraigado en Marbella, como todo el mundo sabe, y que siempre se ha volcado con Marbella, y aparte de su ciencia y ser una de las eminencias médicas más importantes de la medicina digestiva de España, ...pues bueno, aquí está... ...y más llegado legado su hijo, claro. sigue ahí... Eh, ...bueno, pues que, que va a ser igual que el bueno, padre Omar... ...porque es joven no. y con mucha cara también de hacer cosas... ...su hijo, eh, su llame, hijo, llame la sí, hijo, sí, Sánchez el... Yagüe. ...pero es que eh, Andrés tiene una preparación... ...Andrés se, eh, se preparó, cuando terminó el título de médico... Eh, ...se fue a Estados Unidos... Y estuvo en Estados Unidos, en los mejores hospitales, y tiene una preparación increíble. Luego se fue a Japón, y le, todas las técnicas modernas y tal, de, de los japoneses, todas las tiene aquí en Marbella, todas las practica aquí en Marbella. Da conferencia, eh, bueno, hace poco, eh, digo, Andrés, el calón de Estado, dice: Pastito, es que he tenido que ir a dar una conferencia a Australia. ...una conferencia sobre el digestivo Australia... ...que sí, que, que lo, lo llaman de todos sitios... ...habla muy bien inglés, claro... ...y es un personaje... ...un médico que, ojo, eh... ...ojo porque... ...pero también la madre le dijo... ...porque a él le daban... ...lo que quisieran en América... Y, ...y mi hermana le dijo... ...hijo, ¿a ti te hace falta para comer? ...no, pues entonces tú aquí con nosotros, hijo... ...no te vas ahí... ...no te vas ahí que, que no te veamos más... ahí está... Y con esas dos niñas que tiene preciosa, que bueno, pues. Pero y si eh. mira, ahora sigue el homenaje, porque ahora hay un almuerzo popular en el que todo que ha querido, quiere asistir, podrá hacerlo con música en vivo. Con gran ah, gran bueno, popular, hay, hay, hay, hombre, hay una, un, preparado una gran fiesta en La Bruno hay una gran fiesta con atracciones, con música, con, con, y, la, y la oportunidad de tomar una, una copa, para eso se vuelca nuestro amigo Paco Bandera, y con el mejor vino, ha ¿eh? traído una reserva de familia impresionante, que bueno, pero que lo podamos degustar. David Córdoba que va a actuar también David, David es un... impresionante Cobar, David es, es, es, es el triunfador de Canal Sur es un, es un cantante un, un, un, a mí me encanta me encanta porque me, me trae a Manolo Escobar me trae a Rafael, me trae, me trae a Jorge Negrete y, esto es, y lo hace perfecto lo hace, parece que está cantando Manolo Escobar Así que, a oye... podemos entrevistar a protagonista del evento. Don don André, a si Don Andrés. Pero, ¿por qué no? Allí mejor en el, en el restaurante, allí al, de, allí al lado de Bruno. Venga, hasta ahora, Venga, enhorabuena no por tu trabajo periodístico, que es muchas gracias.